La perla preciosa. Una historia que contó Jesús. Él es Román. Román es un recolector de perlas que siempre está buscando las perlas más raras y costosas. Un día, él estaba caminando por las calles de una ciudad. Pasando por una vidriera, encontró una perla muy especial. Era la perla más extraña que había visto en el mundo. Inmediatamente, Regresó a su casa y vendió todo lo que tenía. Volvió para comprar la perla y se alegró enormemente de que ahora fuera suya. Jesús comparó al reino de Dios con esta perla. Vale la pena darlo todo con tal de ser parte del reino de Dios.